Eh, hola chiquillos, hoy les traigo eh, con Showdown Es un video bastante corto, pero trae muchos, muchos momentos. Eh, buenos y otros no tan buenos. Bueno, ahí se van a dar cuenta, sí. Comenta justo el minuto que te encontraste con esa joya que puse entre medio, ah, esa muerte épica. Y eh, nada. Te dejo con este recopilatorio todo épico. Uy, no, tarpeta, ya no quiero pasar por esa mierda porque. No quiero ¿Te que La está llevando tú. No lo rugí, no lo no, rugí. Perfecto. Este, este era. <ríe> Oye. Pero eso recho se dieron poco. Podía esperar hasta que se vayan. Ahí estamos compadre, ahí a no es, ahí, ahí no, no, es. no es, ahí está. Bueno. Qué Te ruché, ¿no? Atrás, atrás, weón. Che, suma. Creo que viene por acá. Bora, Uy, se fue con asistencia, vamos. Nice. Cuatro, otro ahí. No, weón, me caí, me caí, me caí. Estoy abajo. No podí subir, tenés que volver donde está Tenés que volver donde está Eddie, anda donde está Eddy, le pegó una, le pegó una, le pegó una. ¡Ah! Me mató, me mató, me la matado. Está debajo levanta, Muerto uno. Sí, levanta levanta levanta uno. Oh, oh, oh, Uy, está tocado, está tocado. ¡Lo maté, creo! ¡Lo maté! No? Ah, mataron Por la chucha, están esperando la entrada Acércale, padre Hay un buen ahí en la entradita Lo maté, lo maté, lo maté. ¡Hay muerto uno Pencima nos si están luchando por acá. Porque arme quieto. De detrás tuyo, padre. Mate uno. Bueno. Y hay otro aquí. Techo, techo. Ahí está. No, ven, no, Félix. No, weón, te pierdas. bueno al lado de. Ah, hay otro. Ah, me okay. cae. what what Lo mato ya. Oh, ¿qué, onda? Oh, ¿Qué, onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Weón, está al lado mío. Cuidado, cuidado. Acá está, acá está también. Ahí hay otro team. Ah, me dejó para la caga. También Le dije... ¿Voy a ruchar por acá? Ya. Yeah. Oh, me tiro para humilde, eh. para ti. ¿Muerto? Yo estoy luchando con los bichos acá. ¿Hay alguien en el techo? Acá escucho correr. Ah, no eres tú. ¿Lucos ahí? Oh, los culiados ratones. Oh buena, oh. buena, buena bueno. LD, ahí en el server, ahí, está cerca, se Vete, curó? Corrió, corrió, se movió, se movió. Pégale, pégale, pégale, ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Oh, nice! Sí. Creo que, que otro, ¿no? sí. alguien más o no? debería quedar un tercero, a ver. Yo me estoy exponiendo para ver si me tira algo. ¿Qué sí, sí. Pucha, igual podría Oye, ¿Y el otro se verá que escondido? ¿Por qué no nos quemamos para que no nos revíe Este, este... Este, este, eh... este individuo... Este muchacho Este crack o sea, una lamparita. ¿Estamos Seguro de que... Queda uno. Es que... <ríe> es que... Puede pasar como que se quede escondido al final Trata de tirárselo justo en el medio Ya sé que me vayan los dos encontró la lámpara? Si, si, si A ver, a ver... Puta, esta no se está quemando, weón. ¿Ah, sí esta quemando, ah, no, no, no, Si, sí, muy lejos Ahí está, acá acá está, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá. me está disparando. El la el en el arreca. Ah, ah. Ya ahí sirvió, ahí sirvió. Para eso, pa eso era quemarlo, weón. Murió. Ya, papo. Ya, subio, subio, subio. Bueno, Bien, bueno, vamos Mucho vamos caballo Pucho Caballo, Pucho sí, Pucho caballo prendido. está prendido Mucho carrera Ahí está, ahí está, lo vi, lo vi está el de arriba hay Muerto, uno, hay uno, hay muerto el de arriba uno, Hay otro, hay otro, hay otro de arriba, sí Ah, me están disparando los hombres Parece que en el bosque hay otro. Ah, oh, no. Hay dos muertos acá. ¿eh? Dispararon esta mierda. No, yo fui, yo fui. Ya, son tres, ¿faltará faltar alguno? Aquí oh, hay no, uno acá no, arriba Vos no me dejas pescar la Mosin No me dejas pescar la Mosin, pescar a tú? Sí, ah, sí, no a... creo que sí Ah, troll Esta... Creo que no, a mí tampoco, me dijo ¿Y dónde está el tercero? ¡500 dólares, weón! <risa> ¡Me dio 500 dólares! Oye, y... yo vi dos y el tercero dónde está. Está arriba. Ah, aquí, en la torre, en esta, en la estrellita. ¿Ah, no? sí, cayó, cayó, cayó, sí, cayó, aquí. Sus armas están arriba, ¿eh? Sí, no, 150, loco. La... 500, 150, juega, me fui terrible forrado. Pero sus armas quedaron arriba. Cuidado, mamita Concho, concho, tu madre oh. Eso es lo malo de estar juntos, pues <risa> oh. oh, pico Muerto Dale like si te gustó el video Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos en el siguiente toc